Hemos aumentado con respecto a 2015 casi 3.7 millones de quintales de azúcar. ¿no? Eh, 3.7 millones de quintales de azúcar al respecto a 2015. A respecto a 2016, hemos aumentado 3.5 millones de quintales de la producción de azúcar. El tema de alcohol... Este año vamos a aumentar 70 millones de litros de alcohol con respecto al año pasado. Este año se está exportándose más o menos eh, hasta el momento, es más de 600 toneladas eh, quintales de azúcar. Total superficie hectárea en Bolivia estamos cultivando hasta este, este año, ¿no? hasta 2018 está calculada, ¿no? hay una proyección de 169 mil 320 hectáreas de producción de caña